Y ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, y ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, a ahora, ahora, ahora, hay ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, eta ahí en Aurean Equipo. Aurea, Aureando suben, error dos. Jonet oh, eh? gente que ha, que me a Yo de Suici, día eta sea, caprevenicia es Eco el símbolo de baina vaya a la vaina, es cuarto de la cauna, vaya a la vaina de la cauna, y está da de la tanda, de la de ¿Zer Ngubun, el osceno retán de retan da Nayab. Eh, Ascudo daukagu, zer Serayina Eta gainera, egiten ari garen ortakik, eta urteetan egin dugun lan oparo abiatuta, bai? Horren osasuna, y y ¿Cómo mm, se Osasuna eta eskola gustatzen duen se llama? ¿Cómo izan dira azken se llama? ¿Cómo se llama? egindako se egindako deia. <coughs> Osasunaren munduko erakundeak. Eta llama? ¿Cómo se dira gazteek esa lucha que es si trebetas un socioemocional, ponete a ser viva la que es cura y se ten a resiliencia. Eta pensamiento crítico, trebetas un ac. Etokin osas un batena con a coñarria y maten dutenac. Homerén deía, es caerla, es, homen que eh, duen, bueno, convite argia, Escucha de la muerte. Va a de la tener, maya por el nequá, un escop, pero el venda caridad en la OTIC, a esta tenduena. O sea, es una sustancia en la escuela, y da es justifica tu es un alto, categórico Era la. Dei, pone Dei egiten gustio, vallista de Sagún, gure compromiso a esta eskola escuela Osasuna sustatzen duen una sustancia en duelo escuela y en Sandadín. Alguien, talarme, es atendido. Gertura Guetorriz, Gauréla Carriz, Balocabú, Euskarien, suicidio a prevenirse estrategia. Y tal estrategia ahora en principio, tan, a un estatendido. Yo querido, un Osasun sea escuchad, hemos ido y tacharta. Hemos en prevención. un mental, es un estupendo prebentzioaren un estupendo arén, gaitasunak eta trebetasun sozial eta sustatzera es ella ha la que a este válida, beste entidad de, tal de, no ninguna nadie Pero bueno, busca un marine que está horrible, que está horrible, concepto, e este idea de Ninguna, jota que la niña, o le suelo que se un la el en el habitual, usa un en en el que que Bueno, ¿cómo es que aunque tenga el código lambda, que está lambda, que está en el el que el el Ahora, si una la que la es práctica. práctica la práctica. atmósfera, clima, Bicicletas, sí. Si Se meto en la cama, si me meto en la cama, si me meto en la cama, si me meto en en la cama, si me meto en un otro elemento más que tiene clave además es la que de Isáter encontró. Pertenencia, sentimiento, adalancia. Oso, oso, oso importante. Proyecto Aten, tal de Aten, tal de Aten, un proyecto intelectual Aten, parte de Isáter, y su arriscó a veces al lado de Y su arriscó a veces al lado de Yo cabría suicidar pero me escuela inclusiva, hay que hacer por invitantes. Iñores de la din, ortatic, campo, egón, campo sentitu. hoy <coughs> aquí dira, babes y potente nac, dibutenak dibuten a que suba herramienta que manes, de zaraco, este proceso de retando. En ella herramienta, tres nac, egite coerac, es Antonatuan era sistemático, es no es venca, Es era si escuchan en idea hauek, askotan en su eta escuchan en su en su día, escuchan en su Beste su día, dute. en su día, escuchan dute. su día, escuchan en su día, escuchan en en tena política salta si se intenta arribar en izanik. Kompetentzia de salir competencia mucho lavar sabes tú identifica tú tarde a mano en su en su ten ya quién era antolatuan antolatizar de tú en lekuak, de cuaca van a Banakakotasun a cacer egoki bat eran su un ego que iba a terminar disipado. Doy tu serio. Porque el narte con esquinta, porque el narte de beira que boté a la onza, la onza es caceco los chalecos y siete a, y casi rinda. potente va a dar. Esa esquinta que era, Hoy, se me emocional la ditugun, roncan, va de agua de tune, bicate cuad, va de agua de tune, tres se hace tres nac, se hace de agua va y a mí me parece que es neutral. Porque usted pero lo que ha de la gente. Y se me dice, a sí, ver, disciplinarte como tal que es o sea, es o sea, que es un niño, Escondes a Profesionalekin, osartu ¿qué haces? Usas tu novia, Eta ari garaia de ya suicidio, prevenir seco, yo suicidio, prevenir eta escurar seco para todo lo material. A día eta espero dugu, va a escansir vivorúa y casturte en el tabú que hacía el cañal de la y saltea, Ahora, kokatu tuve un hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, da hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu hijo, tu Es que recasco a Aitor, es que recasco Lucía, es que recasco a eh, Es para mí un placer, eh, un honor estar hoy aquí con vosotras y vosotros. Eh, igual hay alguien que me haya escuchado en alguna ocasión. Yo siempre he dicho que mi labor en y para la prevención de la conducta suicida tiene mucho más que ver con lo que se hace desde las familias, desde el aula, que desde lo que hacemos eh, los clínicos. Nosotros, por desgracia, llegamos por la mayor parte de las veces tarde, muy tarde, eh, quería empezar hoy eh, compartiendo con vosotras que, que estoy contento de estar aquí, especialmente contento porque venía conduciendo eh, y a las 8 y 12 en la radio, de EITB, eh, han puesto una canción de Whitney Houston, The Greatest Love of All, que empieza con una frase de I believe the children are our future, eh, creo que los niños y las niñas son nuestro futuro. Yo creo que todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí creemos eso. Parece que ha sido a propósito, pero a veces las cosas pasan porque tienen que pasar. El suicidio es el gran problema de salud pública que tiene nuestro mundo. Y digo nuestro mundo. Es la primera causa de muerte no natural en el mundo, en Europa, en el Estado, también aquí, en nuestro entorno, en, en la comunidad autónoma del País Vasco. Eh, hay muchas cifras, no, no voy a agobiar con cifras, algunos hablan de que personas, un millón de personas, mueren al año del mundo por suicidio. El doble que todas las personas que desgraciadamente mueren en guerras y conflictos armados. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es tajante. Dice, gran parte de las muertes por suicidio se podían haber prevenido. Yo cada vez, pues, llevo años trabajando en esto, y cada vez que soy conocedor de que una persona muere por suicidio me da más pena, me pongo más triste, me impacta mucho más. Porque lo que aprendo, lo que sé, es que esa muerte quizás podía haberse prevenido. Y por eso estamos hoy aquí todas y todas. Eh, entre las personas jóvenes en nuestro entorno, entre edades que van de 15 a 30 años, es la segunda causa de muerte, después de los tumores, de los cánceres. Y a partir de ahí, cada cinco años, las muertes por suicidio van creciendo casi de manera exponencial. Van creciendo, van creciendo, hasta que alcanzan un pico muy alto. A los 40 años, y ahí mantienen un plató, una meseta, hasta los 60, y en ese periodo que va de 40 a 60 años se producen la mitad de las muertes por suicidio que ocurren en nuestro entorno. La mitad. Podemos pensar que son muchas o pocas. Es la primera causa de muerte no natural. Oficialmente en el Estado español, en el año 2020, el último del que el Instituto Nacional de Estadística nos dio datos, 3.700 personas. Las, los datos reales son mucho, más, son mucho más altos. Hay mucho infrarregistro, mucho subdiagnóstico. Porque no es fácil siempre establecer la causa de la muerte no natural. Muchas veces quedan como muertes accidentales, o no se puede establecer con criterio suficiente. El médico forense lo tiene complicado. Eh, si nos comparamos, que lo suelen hacer muchos los políticos, desgraciadamente, con países de nuestro entorno, podemos pensar, podemos pensar que las cifras que tenemos, que manejamos aquí, son bajas. ¿eh? La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y año en Euskadi... Estén dos fallecimientos en personas jóvenes, ¿eh? en personas adolescentes de 15 a 20 años. Menor que la del Estado, bastante menor a la de la Unión Europea, y mucho menor a la de Estados Unidos. Pero yo os digo que cada vez se está adelantando la edad en la que las personas, los niños, los adolescentes sufren, tienen dolor mental, se están adelantando, se está adelantando en la edad de las conductas suicidas y de no intervenir nos acercaremos, nos acercaremos... A nosotros en nuestros países del entorno detrás de cada fallecimiento por suicidio hay una familia rota, hay un aula rota, hay un colectivo de amigas y de amigos rotos hay un impacto que os puedo asegurar es una herida que a veces no se cierra o cierra en falso o cuesta mucho cerrar ¿Eh? el impacto que deja una muerte por suicidio es terrible eh... Quería también, no, no me gusta mucho dar mucha información, muchos datos, porque nos perdemos, ¿eh? no, y, y, y no quiero correr ese riesgo. Pero quiero transmitir una idea. Afortunadamente, las muertes por suicidio no se están disparando, no se están incrementando. Las muertes, los fallecimientos, no. Sí las tentativas, sí las autolesiones. ¿de acuerdo? ¿eh? Ahí tenéis en, la, en esta gráfica, perdón, en esta gráfica de arriba, desde el año 2005 al 2020, a nivel nacional, en el Estado, las muertes de personas entre 15 y 19 años. Veis bueno cómo bajaron, se han mantenido en torno a 50-60 personas, siempre más chicos que chicas, y en los últimos años han bajado un poquito. Probablemente puede ser que el año que viene suban o bajen, pero no hay una tendencia significativa al incremento. Lo que sí se está incrementando, y probablemente se está incrementando porque lo detectamos mejor, y eso es deseable, ¿eh? es el número de autoresiones y de tentativas suicidas que vemos, que llegan a nuestras consultas, que detectáis en nuestras clases. Y ahí me quiero yo detener, ¿de acuerdo? Veis, en, en, en niños preadolescentes, en niñas y niños preadolescentes, bueno, pues los datos, porque el, el, el número afortunadamente es mucho menor. ¿eh? Yo, a principios de año, en un, en un periódico que no quiero mentar, le, eh, el número de, de, de niños y niñas menores de 14 años que murieron por suicidio en España se ha duplicado. Y evidentemente ese titular crea un impacto considerable en el lector. ¿eh? Pero es que pasaron de 6 a 13 ...todavía no son oficiales, pero probablemente, probablemente no casi seguro... que ...en el 21 los números van a bajar. ¿Eso quiere decir que de repente hemos hecho las cosas mucho mejor? No. Tenemos que retrotraernos en el tiempo y ver la tendencia histórica de la que venimos. Todavía no se están incrementando las cifras de muertes por suicidio... ...sí lo están haciendo las tentativas. ¿Eh? Luego veremos cómo por cada muerte por suicidio que hay, afortunadamente... ...hay muchísimas más tentativas, sobre todo en la población joven. Hasta 50 tentativas por suicidio. Pero no podemos escudarnos... En ese dato, en que hay más tentativas que muertes por suicidio, porque por desgracia, la mayor parte de las personas que mueren por suicidio lo hacen en la primera y única tentativa que llevan a cabo. Y por eso es tan importante que estemos hoy aquí sepamos qué importante, qué crucial es, qué crucial es la prevención universal. El detectar a esa persona que está en riesgo antes de que lleve a cabo ese intento de suicidio. En salud pública se maneja un teorema que se llama el teorema de Rowe. Que viene a decir que las medidas que tienen un impacto en ese problema de salud pública son aquellas que van dirigidas a la población general. Aquellas que tienen como objetivo detectar a esa persona vulnerable antes de que el problema se presente. Y en este caso, el problema que se presenta es la tentativa de suicidio. Y como hemos dicho, la mayor parte de las personas mueren en esa primera tentativa. De no hacerlo así, podemos llegar a esto. Estos son datos de la CDC, de la Administración Norteamericana en los Estados Unidos, de media el suicidio se ha incrementado un 50% ya veis, en todos los estados eh, ayer voy a, voy a compartir otra cosa con, con vosotras eh, estaba sentado por, por, por la mitad de la sala y en, en la parte de atrás yo, yo no sé si me reconocieron o no Creo, creo quiero pensar que no eh, pero mira, mañana viene este John García a hablarnos del suicidio ¿pero ¿qué, va a explicar esto en 10 minutos? no puedo, ya me gustaría ni en 10 minutos ni en 10 horas, no podría pero creo que en 30 minutos sí que puedo transmitir la importancia de que estemos hoy aquí y de que asumamos que el aula, que la escuela, que la ICASTOLA, es un lugar ideal para prevenir las conductas suicidas. Ese es mi propósito, ese es mi objetivo. La conducta suicida es muy compleja, es un continuum, es un espectro. ¿eh? Las ideas suicidas... Son muy frecuentes. Muchas de las personas que estamos aquí hemos podido tener ideas suicidas a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es una idea suicida? Es cualquier pensamiento que tiene que ver con cualquier conducta suicida. En la adolescencia, hasta dos de cada tres adolescentes pueden llegar a tener ideas suicidas. Y eso no tiene por qué ser patológico. Esas ideas suicidas no patológicas son intermitentes, leves, poco intensas, pasajeras. Pero las ideas suicidas pueden convertirse en preocupaciones persistentes que abrazan a esa persona que le imitan, que le hacen sufrir, y entonces pueden convertirse, pueden convertirse en ideas de riesgo. Después de las ideas suicidas, tenemos las comunicaciones suicidas. Y aquí me voy a detener dos minutos, porque esto es fundamental, las, eh, la, las comunicaciones suicidas. Los expertos hablan de dos tipos de comunicaciones suicidas. Los planes de suicidio, un plan de suicidio es... ...todo ese pensamiento que ya considera un método para llevar a cabo esa idea de suicidio... ...y las amenazas suicidas. Fijaos, las amenazas suicidas son comunicaciones suicidas. Digo esto y aquí me quiero detener, porque como decía Aitor, el sentimiento de pertenencia es fundamental. Todas, todos los seres humanos tenemos que sentirnos pertenecientes a ese grupo de personas significativas, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra clase... ...a nuestro grupo de, de compañeros, de profesores y profesoras. Ese sentimiento de pertenencia es fundamental. Cuando ese sentimiento de pertenencia se quiebra... ...el riesgo de conducta suicida se dispara. Pues bien, en las aulas una recomendación que yo os puedo hacer... ...es que cada vez que seáis conocedor de que un, una chica o un chico... ...tiene una conducta suicida o una autoresión... ...no lo veáis como algo meramente instrumental... ...como una conducta manipulativa. Verlo como algo comunicativo... Eso únicamente exige un cambio mínimo de perspectiva. No es una manipulación, es una comunicación. Afortunadamente me está comunicando, me estoy percatando de que esa persona está sufriendo. Y puedo y debo ayudarle. Puedo y debo validar las emociones que le llevan a comunicar ese sufrimiento. Y puedo y debo ayudar, facilitar que esa persona entre eh, a tener contacto con recursos eficaces de ayuda. Eso es por lo que hoy estamos aquí, para que entendamos que eso lo podemos hacer. Y no es nada complicado, creedme. Muchas veces, muchas veces eh, conocemos a chicos y chicas que tienen una historia repetida de autoresiones y de eh, conductas suicidas, eh, de amenazas suicidas. Y minimizamos esas señales de alarma. Por eso tenemos que tener una serie de conocimientos, como decía Héctor, tenemos que conocer los factores de riesgo, los factores de protección, las señales de alarma. Cada vez que nos comuniquen... Algo tenemos que dar importancia a esa comunicación cada vez. Por eso el riesgo de suicidio también va a tener que monitorizarse de manera periódica. Algo, eh, algo que quiero que quede claro hoy es que eh, nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas, en ocasiones a edades demasiado precoces, ya están en contacto con causas que les provocan mucho dolor mental, una alta intensidad de dolor mental. Cada vez a edades más precoces. Por eso es tan importante que, como en alguna experiencia que me pareció maravillosa que escuché ayer, ¿eh? desde eh, educación infantil, desarrollemos habilidades de comunicación, habilidades sociales en esas niñas y niñas. Les enseñemos a pedir ayuda, a saber reconocer a amigos y amigas que necesitan ayuda. Eso es prevenir la conducta suicida en edades posteriores. A día de hoy sabemos sabemos que la educación socioemocional en la primera infancia tiene efectos muy duraderos para la prevención de la conducta suicida en la edad adulta. No tenemos dudas al respecto. Eh, seguro que hay alguna persona de las que estáis aquí que dice «Bueno, está hablando de la conducta suicida y ¿qué pasa? ¿Y, y, y dónde caen las autolesiones?». ¿no? Las autolesiones, que tan frecuentes son? Son muy frecuentes. Fijaos, tanto la persona que se autoinflige autolesiones sin finalidad suicida, sin el deseo de morir, como la persona que lleva a cabo una tentativa de suicidio, ambas personas suelen llevar a cabo esa conducta, la autolesión o la tentativa de suicidio, por motivos similares. Porque sufren porque hay dolor mental, y las causas de dolor mental suelen ser similares, ojo, y porque esas personas también buscan... Se me está copando un poco... Se escucha bien, ¿verdad? Se, se me está... Demasiado. <risa> Decía, porque esas personas sufren, tienen dolor mental y porque necesitan también comunicar eso. Necesitan comunicarlo. No buscan manipular. Buscan ayuda. Buscan ayuda. Afortunadamente buscan ayuda. Pero afortunadamente las personas que se autolesionan no tienen o no cumplen un segundo requisito que sí cumplen las personas que llevan a cabo un intento de suicidio. Y es que, afortunadamente, no han perdido todavía la desconexión vital. Todavía tienen razones, motivos para vivir. Pero cuidado, porque las personas que se autolesionan, de no recibir un apoyo suficiente, en la mitad de los casos van a desarrollar una, una conducta suicida, una tentativa, ahí sí, con objetivo de morir a lo largo de su vida, hasta la mitad de las personas que se autolesionan. Por eso estamos hoy aquí. ¿Cuáles son, para mí, los aspectos claves en el aula? Hemos dicho que las autolesiones y las conductas suicidas son muy, muy frecuentes. Y como son tan frecuentes, tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer su fenomenología. Tenemos que saber reconocerlas, tenemos que saber intervenir, tenemos que saber qué recursos de ayuda existen. Tenemos que saber acercarnos y escuchar, sentarnos a esa persona que comparte ese sufrimiento. Eso es clave. Hoy eh, el periódico de Mayor tirada a Nuestro Entorno, ¿no? creo que tenía como portada, eh, Osakireza eh, va a introducir el screening de depresión mayor en los adolescentes, entre los 12 y 14 años. Hay cada vez una mayor prevalencia de problemas de salud mental. Y en la población joven, en la población joven, los problemas de salud mental se asocian muy frecuentemente a la conducta suicida. Pero desgraciadamente los problemas de salud mental en la población joven todavía se detectan menos o más tarde que en la población adulta. Una cosa muy importante también que tenemos que saber como profesoras y profesores que somos es que las personas, los niños, los adolescentes, que tienen pensamientos suicidas, que tienen conductas suicidas, que se autolesionan, no suelen compartir eso. Eso ya lo sabemos, lo vemos, desgraciadamente lo hemos experimentado. No vienen y nos piden ayuda. ¿Y sabéis por qué no lo hacen? ¿Sabéis por qué no lo hacen? Porque muchas veces han perdido la confianza en los adultos. Porque no habíamos cambiado esa perspectiva que os he dicho. Porque muchas veces les habíamos devuelto... Que aquello que ya tiene tiempo haciendo es un acto manipulativo, que yo ya sé para qué, qué, para qué hace eso. Y otras veces porque entienden o creen que les vamos a considerar locos y que lo único que vamos a hacer va a ser ponerles una ambulancia y mandarles al hospital. No hemos sabido acercarnos, validar las emociones que subyacen a esa conducta y no hemos sabido persuadirles de pedir ayuda a tiempo Por aquí sobrevuela el riesgo al efecto contagio también, ¿verdad? Cuando, por desgracia, ocurre hay una muerte por suicidio o una tentativa de suicidio en un centro educativo, nos preocupa mucho el efecto contagio. El efecto contagio existe. El efecto contagio existe en la conducta suicida. Y precisamente existe en la población adolescente. Que precisamente es una población vulnerable. Y precisamente existe porque esos chicos y esas chicas que tienen conductas suicidas escondidas, de compartirlas las comparten con chicos y chicas que también las presentan porque entienden que ese chico, ese amigo, esa compañera es la única persona que va a pensar que no está loco o que no está loca fijaos qué importante es entonces saber detectar a esas personas vulnerables muchas veces, y en esto cada vez más, tengo que ...intentar combatir ese mito, esa creencia falsa de que el suicidio es impulsivo... ...y que sobre todo es impulsivo en la gente adolescente. Fíjate, no, no, no se pudo evitar porque fue algo impulsivo. Hoy sabemos que el suicidio no es impulsivo. Que el dolor mental, que el sufrimiento, que la desconexión vital... ...que tenía ese chico o esa chica que murió por suicidio... ...llevaba mucho tiempo, muchos meses, años en ocasiones... Que el tránsito, el periodo, entre esos primeros pensamientos suicidas y la tentativa de suicidio de media, es mayor a un año. Lo que fue impulsivo fue el paso al acto, el hacer algo. Muchas veces en el contexto de una intoxicación etílica, del consumo de una sustancia, de un desencadenante, de algo que pasó. Pero esa persona, ese chico, esa chica, llevaba mucho tiempo sufriendo, llevaba mucho tiempo leyendo que no había razones para vivir. Llevaba muchos meses con un sentimiento de pertenencia frustrada. Y esto lo digo porque tenemos muchos meses para detectar ese ciclo y ese ciclo. Acordaos, y esto es fundamental, esto lo quiero subrayar, por eso lo he puesto dos veces. No caigamos, no caigamos en la tentación de decir que como hay muchas más tentativas que muertes por suicidio, esto no es... Una prioridad. Creedme, cuando analizamos la casuística de las personas que mueren por suicidio en nuestro entorno, la mayor parte de las personas mueren en la primera tentativa. Y por desgracia, antes, que no lo he inventado, cuando os ponía ese iceberg, lo ponía, lo mostraba, porque somos conocedores de un pequeñísimo porcentaje de las tentativas reales que nos rodean. Las madres y los padres somos conocedores de muy pocas tentativas y muy pocas conductas autoresivas de nuestras hijas e hijos. Y las profesoras y los profesores somos conscientes de un pequeño porcentaje de las tentativas de autolesiones que llevan a cabo las niñas y las niñas y niños de vuestras aulas. Soy consciente, somos conscientes, somos conscientes de que corremos un riesgo, corremos un riesgo de pedir demasiado, de mm, exigir mucho a un colectivo... ...a vosotras, a vosotros... Al, ...al colectivo educativo, a las profesoras, a los profesores... ...que sé que realizáis una ingente labor educativa. Lo sabemos, lo sabemos. Pero creedme... ...la conducta suicida... ...el fenómeno suicida es, a día de hoy... ...y va a seguir siéndolo durante muchas y muchas generaciones... ...el mayor problema de salud pública que existe. Y como decía ayer Boris Yulik, un poco él hablaba de lo importante que es el cuidado del embarazo, el cuidado de la crianza, ¿no?, el maternaje, el paternaje. Y decía, crear un entorno seguro, el aula, también puede ser un entorno seguro. Y debe, puede y debe ser un entorno seguro a la par que tiene que ser la familia, que tiene que ser la familia, y a la par que tiene que ser la comunidad entera, la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de una prevención en casa, en la calle, en la sociedad, en su conjunto y también en la escuela. Si queréis podemos, eh, podemos entrar en cuáles son los factores de protección en la primera infancia, en edad escolar. Están descritos ahí. He recogido los que, los que introdujimos en la estrategia de prevención de suicidio en Euskadi que mencionaba Héctor. Fijaos... Fijaos eh, cómo la escuela está muy presente. Como decía Héctor, el crear un entorno seguro, el favorecer, el favorecer y cuidar un clima de seguridad y de comunicación, un canal de comunicación abierto que en todo momento persuada a las niñas y a los niños de pedir ayuda cuando se necesita. Ayer me encantó cuando escuché al Lendacar y decir que es muy importante también saber pedir ayuda cuando necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer el mérito que tiene saber pedir ayuda. Yo que he trabajado en Justicia Juvenil durante muchos años, comprobé, me llevé las manos a la cabeza, comprobé que la palabra comunicación en un centro de Justicia Juvenil se asocia con un castigo, con la comunicación de una condena. De, de, ¿eh? Por favor, John, pásate por mi despacho que tengo que comunicarte algo. No reforzamos la comunicación positiva. Qué fabuloso es que me llame hoy, blandereño, en la casa de mi hijo, mi hija, y me diga Eres el aita de John, tu hijo hoy, fenomenal, chapó. Ha brillado en el patio, en matemáticas, en gimnasia, en lo que queráis. Eso, eso es reportar de manera indirecta la comunicación entre el habla y la familia, y dentro de la propia familia. Eh, hace ya mucho tiempo que la, los organismos internacionales más acreditados en prevención de la conducta suicida defienden que la prevención del suicidio, como decíamos, tiene que ser una prevención multinivel. Los médicos, los psicólogos, llegamos tarde... Llegamos ya cuando una persona ha tenido una tentativa, cuando ese riesgo ya está muy establecido. Como cuando decía el teorema de Ross, las medidas son menos importantes, tienen menos impacto, porque las medidas que realmente minimizan un problema de salud pública son aquellas que, dirigidas a la población general, evitan que ese problema se presente. Las medidas de prevención universal que tenemos que llevar a cabo se pueden llevar, en la mayor parte de ellas, en el aula, en la escuela. Saber identificar a esas personas en riesgo. Persuadir a los niños y a las niñas de pedir ayuda. Desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos. ¿eh? Favoreciendo las habilidades sociales, favoreciendo la autonomía. Saber responder cuando se produce una eventual crisis. Saber responder también cuando por desgracia perdemos... ...a un chico o una chica por suicidio... ...o a una compañera o un compañero por suicidio. Eso que es... ...o que llamamos posvención. Limitar la accesibilidad a los letales de suicidio. Saber qué importante es... ...la estructura física arquitectónica de un espacio... ...para minimizar también las conductas suicidas. Como decía Aitor ...algo en lo que sois expertas y expertos. La educación socioemocional... ...crear, cuidar, un clima de convivencia positivo, sano, seguro. Todo eso ya lo hacéis y solo queremos que lo hagamos mejor. Y que intentamos que tiene un impacto brutal en la prevención de la conducta suicida. Como decía Héctor, la estrategia de prevención del de, <coughs> suicidio en Euskadi... ...tiene también medidas mandatorias para el ámbito educativo... Medidas que tienen como objetivo introducir la detección de chicos y chicas en riesgo y saber tomar o llevar a cabo medidas eficaces, iniciativas eficaces. Evidentemente, tenemos que ser conscientes y conocedores de la situación real que tenemos en las escuelas y generar, y generar herramientas y protocolos específicos. Y en eso estamos. quería acabar con, con este mensaje, que la primera vez que lo leí me llegó muy, muy, muy adentro. Es de un profesor de una universidad de Oregon que dice que la labor de las maestras y de los maestros, de todas las personas que pasamos por educación, no es la, la, únicamente la de enseñar contenidos. Es la de cambiar para bien el destino de nuestras alumnas y alumnos. Es que casco.